Familia Niner, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Una nueva emisión, un lunes más y es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Ya saben que antes de continuar, eh, los invito a que se suscriban al canal, inviten a más aficionados niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Eh, ya saben que hay en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram este, para que estemos más en contacto podamos platicar un poquito más. Eh, y pues bueno, entramos en materia, no entramos en información de los Niners eh, Se siguen eh, dando cosas, ya hablamos el jueves pasado no Sobre todo de, de, de la noticia bomba de la semana pasada que fue el contrato de contratazo que le dieron a Fred Warner Por fin ya tenemos a, al mejor linebacker hoy por hoy de la NFL con nosotros Por 5 añitos más y 90 millones de dólares Mucha lana sí, pero lo vale, la verdad es que lo vale por ahí este, hay gente que piensa que... Eh, extrañamente hay gente que, que piensa que, que fue dinero tirado a basura. Lo cual creo que este, pues nos puede estar más lejos de la realidad. La verdad es que firmar un, un linebacker del tamaño de, de, de Fred Warner... Como se los decía en el, en el canal 49 del jueves... Pues es que estos jugadores no se dan en, en macetas, ¿no? La verdad es que es bien difícil encontrar linebackers de, de, de, con la calidad de Fred Warner... Habíamos cojeado un poquito en ese, en ese aspecto, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos a eh, linebackers, bueno, después de, de, de obviamente, de Nabor Bowman y de Patrick Willis, este tándem que tuvimos, ¿no? Este, vino una época como de sequía, por ahí no, no, no llenábamos el, el hueco, ¿no? Este, Borland, que pues se lesionó muy rápido, se tuvo que ir. Taqueo spikes, por ahí andaba también desde las épocas de, de Warner y, y de, de perdón de Willis y de Bowman que tampoco pues como que resultó Llega Reuben Foster, ¿no? Y que resulta ser pues, un fraude total por, por lesiones y, por, y por, por conflictos personales y no habíamos encontrado un linebacker que realmente eh, pudiera hacer la, lo que hace Fred Warner, ¿no? O como se los digo la verdad es que lo de Fred Warner es es bien raro, ¿no? Yo creo que le ayudó mucho lo de jugar como safety. Eh, en, en, en la universidad porque híjole un, un, un jugador o un, un, un apoyador tan versátil y eh, tan híbrido ¿no? que no es esta, esta fuerza eh, bestial que tenía Patrick Willis o Navarro Bowman ¿no? que eh, dijo era brutal lo que hacían estos hombres es, este es más rápido este es más no sé si más inteligente pero tiene una noción de lo que está pasando en el campo y lo que va a pasar en las jugadas por snap que realmente es impresionante, va un paso adelante de, de, de, de, de, lo, de las ofensivas eh, la su cobertura de pases de lo mejor de, de la liga eh, para su posición y, y creo que vale cada centavo que se le dio no como siempre, o como ha estado acostumbrado San Francisco, la directiva en los últimos contratos no eh, de Parag Marit. y yo sigo sintiendo que desde que llegó la, la mano de, de, de, de, de Peters San Francisco ha empezado a hacer bien las cosas desde que llegó él eh, se empezaron a reestructurar contratos, se le dieron contratos a gente importante eh, se, se renegociaron otros, se dejó ir a gente que ya estaba realmente eh, nada más chupando sangre en el equipo eh, y creo que, que se está haciendo un buen equipo no por ahí también John Lynch y bueno, eh, creo que se está haciendo bien las cosas en la directiva, se ha ahorrado dinero ¿no? el próximo año viene más más baro en el tope salarial entonces se van a poner buenas las cosas. Hay mucha lana invertida en George Kittle, en Trent Williams, en Fred Warner y en Jimmy Garoppolo. Que bueno, ya no está pesando tanto. El próximo año todavía va a pesar mucho menos el dinero muerto. Eh, pero se viene el próximo año el contrato de Nick Bosa. Que también va a ser una lana. Y por ahí no se nos olvide, que no se nos olvide Drew Greenlow. ¿no? Creo que le está pasando un poco a Greenlow lo que le pasó a Warner. Está siendo infravalorado y a mí me parece que Drew Greenlow en un año o dos también va si sigue creciendo como va este chavo, también va a buscar un contratazo al estilo Warner porque lo vale, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha lana invertida en algunos jugadores de San Francisco, pero creo que se están haciendo, se están calculando bien los riesgos, contratos, ganar, ganar en los primeros años no pega tanto por ahí del cuarto año, sí pero el, el, el, el dinero eh, eh, garantizado baja, ¿no? el, el, el, el trancazo en el tope salarial baja ahí En el dinero muerto si es que se deja ir jugadores Lo está haciendo bien San Francisco Las negociaciones van muy bien con los Niners Y eso me está gustando mucho Creo que se presenta este año una, una escuadra Muy, muy competitiva Y de eso es de lo que quiero hablar, ¿no? Se están cerrando contratos, ¿no? Por ahí salió, ya les decía en el canal 49 ¿no? Que había un extraoficialmente Se había hecho, ya firmado el contrato de Trey Lance Al parecer, eh, no Solamente es un rumor, todavía el de Trey Lance no queda eh, pero ya se cerró el de Trey Sermon No el de Ambry Thomas, también otro novato Que es de los que faltaba Entonces creo que ya nada más falta Trey Lance Y estamos completos Al menos para este año sin Trey Lance De todos modos ya estamos completos Aunque no creo que tarde mucho también ya que se le dé ese contrato Que por ahí también hay un tema bien interesante Que es lo de los impuestos, no ya lo hablábamos Le pega bastante a la gente de, de California Pero bueno de lo que yo les quiero hablar este, en este podcast es de, es de... No es que quiera jugarle al Pablo Damos, ¿no? Como de repente me gusta. Pero sí me gustaría como que empezar a revisar así de bote pronto... Eh, pues este equipo que vamos a presentar. Lo, o lo que yo estoy pensando así muy rápido. Que, que ya creo que ya que se acerque la temporada, ¿no? Ya que, ya que estemos en, en estos juegos de pretemporada. Sí quiero hacer como mi, mi predicción del, del 53 final... Pero ya cuando esté, ¿no? ya cuando sea oficialmente el, el, el 53 final, pues ya analizaremos a fondo a, a nuestros 53 guerreros que jugarán en la, en la temporada 2021-2022 de la NFL. Eh, los que defenderán el rojo y dorado este año. Eh, también pues por ahí ya se empiezan el 28, ya empiezan los, los entrenamientos, ya empiezan las prácticas. Por ahí va a haber un día que me parece que es el 7 de agosto, que va a ser una, una práctica abierta para los fans también. No, el día de Dewey de de de Clark También va a estar por ahí Hay algunas fechitas Ahí ya empiezan las, los entrenamientos y, y se van a poner bueno los fregarazos Porque recuerden ya les di también las fechas Los cortes Después del primer juego de pretemporada Baja de, de 90 que van a estar Tiene que bajar 85 Después del segundo tiene que bajar 80 Y después del tercer juego y último de pretemporada Viene el corte masivo Que tiene que quedar en 53 El roster final de los Niners Y a eso voy no es que vaya yo ahorita a hablar de los 53, porque pues, por ahí se me pueden pasar muchos nombres, pero sí estoy como tratando de vislumbrar, Me puse, he estado pensando esta semana mucho cuál podría ser el, el, el cuadro titular tanto ofensivamente como defensivamente de los Niners, ¿no? Por ahí pues hay muchas posiciones que creo que son muy lógicas, ¿no? Yo creo que ya, ya sabemos, por ejemplo, empezando con la ofensiva. Creo que todos estamos ciertos y hablaba yo con, con mis carnales del Gold Rush, eh, del, del club de fans de aquí de México del Gold Rush ahí con el oír con, con este bueno con mis canales del Gold Rush no eh, y, y, y este y pues bueno pensando en, en, en estos jugadores que, que podemos presentar creo o, o, creo que todos estábamos de acuerdo en que pues el core va a titular al menos en la semana 1 ya más que cantado pues va a ser Jimmy Garoppolo nos guste o no nos guste Jimmy Garoppolo va a ser nuestro coreback titular empezando la, la temporada, ¿no? Eh, seguramente detrás, al inicio de la temporada, y no quiere decir que a ser el suplente ya, pero yo creo que van a, va a estar Josh Rosen, por si llegara a pasar algo en las primeras semanas que esperemos y si toco madera porque no pase. Eh, si alguien tuviera que entrar al quite, yo creo que va a ser Josh Rosen. No creo que veamos logo logo de suplente a Trey Sermon, a a, perdona, a Trey Lance. Trey Lance entrará por ahí si es que se requiere... Yo creo que después de la semana del bye, ¿no? Por ahí de la semana 6, 7, podría ser que ya veamos al, algunas jugadas de, de, de Lance dentro de los Niners. No les decía yo. Tal vez eh, eh, partidos ya muy ganados o muy perdidos es donde empezaremos a ver a Trey Lance entrar al campo a ver qué puede hacer eh, eh, bajo los controles, ¿no? Todavía tal vez jugando contra defensivas titulares de los equipos rivales y eso va a ser... Una muy buena experiencia para Lance y empezar a ver de qué se trata ya la NFL en tiempo real. Pero el coreback titular me parece que sí es Jimmy Garoppolo. Bueno, estoy seguro que va a ser Jimmy Garoppolo desde la semana 1. A menos que Shanahan nos salga con alguna sorpresa, ¿no? Pero bueno, coreback me parece que es Jimmy Garoppolo. Eh, el corredor, pues creo, o estoy casi seguro que el titular va a ser Rahim Monster, ¿no? Va a ser nuestro rackback número 1. El, el Número 2 yo veo a Gadam ¿no? Este que viene de los Giants Yo creo que va a ser él Pero sí creo que Sermon se va a meter duro a la pelea Y yo puedo podría estar pensando que Sermon Se pueda volver el tándem 1-2 con, con, con Raheem Monster Por ahí también de media temporada Tal vez A reserva de lo que pase con Jeff Wilson Que se proyecta que ya regrese por ahí de la semana 4-5 pero se van a agarrar a los trancazos ahí por el segundo spot varios, ¿no? Gallant, eh, eh, Trey Sermon, eh, Jeff Wilson y, y Alaya Mitchell, ¿no? El otro novato que también llegó, que trae carrocería. Entonces va a haber buena pelea en el cuerpo de corredores, lo cual no le beneficia más que a los 49 que haya competencia. Pero si sí el titular, yo veo a Rahim Monster como nuestro, coreback, como nuestro corredor titular, semana 1. Fullback, pues bueno. Es indiscutible que será Kyle Juchek, no el, el para mí, el pilar. No el pilar, tal vez, pero sí uno de los ejes del ataque de San Francisco por muchas razones. Por ahí ya hice el programa del Factor X. Les recuerdo, está en la galería de Canal 49 donde les hablo de la importancia de tener a Kyle Juszczyk en nuestro equipo. ¿Por qué Shanahan lo necesita? ¿Por qué fue el primer jugador que se trajo cuando llegó a los Niners? ¿Y por qué fue el primer jugador que firmaron en esta agencia libre? al señor Kaljuszek porque ustedes no se imaginan lo importante y necesario que es el fullback número 44 para los Niners. Entonces ya tenemos coreback, tenemos corredores o corredor y tenemos a nuestro fullback. La línea, pues bueno, yo yo veo, ¿no? Creo que hay al menos los cuatro ya cuatro ya son seguros, ¿no? Nuestro tackle izquierdo va a ser Trent Williams nuestro guardia izquierdo va a ser eh, Laken Tomlinson. El centro indiscutible, indiscutiblemente va a ser Alex Mack, proveniente de Atlanta. Y nuestro tackle derecho va a ser eh, Mike McClinchy. El guardia derecho, yo sí creo que va a ser... Eh, o sea, si, si un novato va, va a debutar desde la semana 1, creo que va a ser Aaron Banks. Nuestra adquisición del draft... Tal vez Tom Compton, tal vez no sé, Colton McEvitz estén ahí peleando o no sé si en la semana 1 Shanahan vaya a posarle por un poquito más de experiencia. Pero a mí sí me gustaría ya ver a, a, a Aaron Banks, egresado a Notre Dame, desde la semana 1 ya en esta línea de los 40 Yo quiero ver esa línea, a mí me gustaría y pienso que puede ser Williams, Tomlinson, Mac, Banks y Mike McClinchy y ahí les encargo ¿no? <ríe> a ver quién se le pone a esta línea ofensiva de los Niners la verdad no quiero exagerar pero sí creo que va a ser de las mejores líneas ofensivas de la liga y eso señores es un mundo de diferencia para el ataque gambusino y para cualquier ataque tener una, ofensiva, una línea ofensiva poderosa va a se ver bien hasta ya Marcos Russell ¿eh? o sea una línea ofensiva poderosa Jimmy Garoppolo se puede ver hasta muy muy bien el ala cerrada, pues bueno, ya sabemos quién es, ¿no? Creo que no hay mucho secreto. <risas> el Señor Cero Miedo, pues creo que va a ser nuestro ala cerrada titular. Por ahí va a estar Charlie Warner y Ross Willie peleando. Bueno, o pues esperando pues a entrar eh, de repente a, a relevar, a darle oxígeno a Kittle. Pero George Kittle va a ser nuestro ala cerrada titular indiscutiblemente. Receptores abiertos, pues también creo que no hay mucho misterio. El uno y el dos van a ser Divo Samuel y Brandon Ayuk. No, está muchísimo más que cantado que ellos serán nuestros receptores titulares y ahí ya tenemos a la ofensiva completa no los 11 titulares Garoppolo mustard Juszczyk eh, Mack, Tomlinson Williams, Banks mclinchy Kittle Samuel y Aju son nuestros 11 titulares eh, en el ataque gambusino eh, el receptor número 3 pues bueno habrá que ver quién ¿Quién se va a aventar? Eh, ¿Quién se va a meter al ruedo? Yo creo que estoy viendo a Mohamed Sanu como nuestro receptor número 3. ¿no? que puede ser las funciones del slot. Se ha estado entrenando muy bien esta temporada. Y yo la verdad es que no le veo gran diferencia con el, el, el, el recién partido Kendrick Bourne. Y a Mohamed Sanu le veo mucho mejores manos que a, que a Kendrick Bourne. ¿no? Kendrick Bourne de repente tiraba unos que era desesperante. Y yo no es que quisiera que se fuera. Pero la verdad es que Mohamed Sanu no o sea Mohamed Sanu no le pide nada a Kendrick Bourne. Y creo que lo va a hacer muy bien. Por ahí. <ríe> Aunque muchos eh, se rían. Y, y en especial saludos al perro. Que <ríe> se sigue burlando mucho de este tema. Pero sí creo que Jalen Hurd. ¿no? A pesar de que, de que debería ser Hurd su, o Hurd. su apellido. Sí creo que le va a pelear. O será quien le pelea a, a Mohamed Sanu. El spot número 3, por ahí está Johan Jennings, también que no lo podemos descartar, que el año pasado estuvo en la escuadra de prácticas, y creo que entre ellos tres pues, podría estar ahí la pelea en el, en el, en el spot número 3, pero sí creo que de inicio va a ser Mohamed Sanu, nuestro receptor número 3. Esa es la ofensiva que yo estoy viendo que va a presentar San Francisco. Tal vez me estoy adelantando mucho, ¿no? todavía faltan un par de mesesitos, poco menos de... empecé el 12 de septiembre, no sé, si ya mes y medio para que empiece la temporada regular. Ya, ya estaremos viendo la pretemporada las caras nuevas pero eso es el que estoy el 11 que estoy vislumbrando para los niners eh, titular a la ofensiva eh, ahora a la defensiva pues ahí sí ya está como no, como, <ríe> no complicado pero si sí hay más eh, no más pero hay algunas incógnitas no por ejemplo la frontal yo sí bueno si sí ya está que yo creo que ya va a estar es Nick bosa eh, yo eh, Híjole, no sé si D. Ford, Fred Warner apenas declaró Que lo ve muy bien, que lo ve En forma y que lo ve Como que va a ser una gran ayuda para El pass rush, lo cual sería increíble Verlo en, en de titular No, o sea, yo me estoy imaginando Estos cuatro frontales este, Y estoy inclusive Hasta quitando a RCD porque <ríe> Digo, aunque yo sé que Evo Camp y Y Ford pues, son prácticamente La misma posición y se pueden rotar con Bosa. Pero yo podría estar viendo a Bosa, a, a Jabón Kinlow, que, que yo sigo esperando, aunque yo no he sido de los grandes creyentes de, de Kinlow. No me parece que empezó lentón su carrera. Yo esperaba que fuera más fuerte desde la temporada 1, pero sigo yo creyendo que puede sí dar un paso adelante este año. Tiene el tamaño. Lo que no creo que tenga tiene es la velocidad. Tiene la explosividad, tiene la fuerza. Pero le falta velocidad para llegar, al menos con la velocidad que, que, que, que requiere esta línea defensiva. Pero bueno, Bosa, Jabon Kinlo, creo que va a ser Eric Armstead. Y si Ford está, pues creo que Ford va a ser quien inicie. Pero creo que va a ser Ebukham, Samson. Ebukham van a ser nuestros cuatro frontales. Y si Ford está, pues este, va a entrar ahí a rotar y va a ser de gran, de gran ayuda. A mí, inclusive, me gustaría ver a Bosa, a Kinlow, a Evokan y a Ford en la, en la frontal, ¿no? Eh, Jones también por ahí creo que va a entrar de repente de, de rotación. Pues es muy bueno, ¿no? Como, como Garnariz, en, en funciones de Garnariz es muy bueno. Entonces esa es la frontal que va a presentar San Francisco y la veo, la verdad, muy sólida, muy fuerte con todo. Y que, y que también Armstead de repente es medio lentón. Pero pues, con el tamaño que tiene y con los brazos levantados ya meten problemas al menos a los corebacks para tirar de ese lado, ¿no? Esa es la frontal que yo estoy viendo. En las esquinas, híjole, Jason Burrett creo que es inamovible, ¿no? En la, en la esquina derecha de, de, de los 49 lo hizo muy bien el año pasado. Se está quedando un año más. Eh, sí creo que sano, es, es, es muy bueno. Tiene nivel pro bowl el señor Jason Burrett. Va a ser el esquinero de la derecha del lado izquierdo. Sí creo que no hay mucho. Digo, a menos que, que, que Ambry Thomas o lo de Neuer, ¿no? Desde los novatos metan ahí presión. Pero creo que la semana uno es, es, es, va a ser Emmanuel Mosley, nuestro, nuestro esquinero izquierdo. Sherman, pues ya creo que definitivamente no va a regresar a San Francisco, muy a pesar de muchos. no Y no es que yo lo quisiera, pero creo que todavía podía haber aportado algo a San Francisco, sobre todo a, a nivel eh, experiencia y tal vez motivacional. Pero creo que los días de Sherman en San Francisco terminaron el año pasado. Entonces, si sí de veo a Jason Brett y a Emmanuel Mosley, ¿no? indudablemente. Ahora, la, los linebackers, pues bueno, eh, creo que no hay mucha duda. En, en dos de ellos creo que es... No creo, estoy más que seguro y al 100% es Fred Warner y Drew Greenlow. Esos son inamovibles en nuestro, en, nuestros, en nuestro cuerpo de linebackers. Y creo que sí, de, de, de inicio va a ser... Eh, hace salsa here ¿no? El que haga el, el tercer linebacker ahí eh, con los Niners. Creo que se va a ser la tripleta de linebackers. Pero, ojo, por ahí no, no descartemos a este de eh, Elaya Sullivan. Yo les hablé de él desde, desde que estaba haciendo mis... mis eh, desde que hice mi mock draft, ¿no? Yo les hablaba de este chavo, Elaya Sullivan, de, de Kansas State. No, aquí tengo mis acordeones porque si no luego se me van los nombres. <risa> Pero este, Elias Sullivan de Kansas State. Miren, yo lo veo, si, si pueden, vayan a ver las highlights de este chavo. Tiene, tiene el arquetipo de, de, de, de Warner y de, y de Greenlow. Backers no tan pesados, no, no tan musculosos, no, no, no tan tipo Mac o Willis o Blacker. ¿no? Estos son más hibridones, son más tipo que pueden jugar hasta como de Safety Strong. ...por sus cualidades físicas... ...vean este chavo... ...tiene como ese, ese, ese, ese físico... ...y a mí no me extrañaría... ...si de repente se mete en la pelea... ¿eh? ...porque Al-Sahir no es malo... ...pero tampoco es así... ...no está creo yo al nivel de... ...de Warner y de Greenlow... ...entonces este chavo... ...yo creo que... Es, um, si, si, ...si se aplica... ...podría ser... ...yo me imagino esos tres buenos... ...yo creo que podría ser un robo de San Francisco... Y hasta un drafted híjole, creo que sí. Y es que como no es tan pesado, por eso cayó mucho en el draft, pero es lo que está buscando San Francisco. Es el tipo de linebacker con el, que, con el que está jugando ya este sistema defensivo, ¿no? Linebackers más rápidos, agresivos, con buenas coberturas de pase. Eso es lo que se busca ya hoy en la NFL. Hombres más rápidos, hombres que puedan cubrir más el pase pero que sepan leer eh, eh, ofensivas, ¿no? Entonces, este chavo, eh, creo que, que sí, Sullivan puede ser eh, un, un buen, eh, una buena adición para los 49. Y yo no sé por qué le tengo fe. Siempre cada año como que le tengo fe a cierto jugador y este, este me huele, este me late a que puede ser algo bueno. Ya veremos, ¿no? Este, bueno, esos son los slidebackers. Tenemos a la frontal, tenemos a los esquineros. Y los exces, pues bueno, creo que no va a haber sorpresas. Creo que el, el, el Safety Strong va a ser eh, eh, Jimmy Ward y el, y el Free Safety va a ser Jack Whisky Tart ¿no? este, pues Así se va a mover Aunque pues yo creo que si, si se mantiene entero Si no se lesiona porque trae su historial eh, Talano Fanga es, es uno de los que quiero ver Y a mí me gustaría verlo dentro del campo La verdad es que híjole Uno ve sus highlights no con los troyanos Y, y, y, y uno se emociona por lo que ve sobre todo porque su mentor fue Troy Palamalu y trae toda la escuela de Palamalu. Uno lo ve y parece ser muy espectacular, parece ser muy férreo. Sí tiene que mejorar su técnica de tacleo porque por eso se lesiona un montón. no eso Es de lo que estaba yo leyendo. Entonces, pues bueno. Eh, pero esa es la, la defensa titular que yo veo de los Niners. No sé ustedes cómo vean, no sé ustedes qué piensen. Me gustaría leerlos ahí en la caja de comentarios cuáles son sus... Cuáles son sus cuadros titulares, ¿no? Ya, ya hay que empezar a hablar de eso porque ya, ya estamos a nada, señores. Estamos unas patadas del, del kickoff inicial. Ya tenemos que empezar a, a pensar en estas cosas. Ahora, dudas dudas que tengo por ahí. Eh, <risa> por lo que más me preocupa de los Niners es el debut de nuestros dos coordinadores, ¿no? Más me, me preocupa de Michael Ryan porque del otro lado, pues bueno, en o McDaniels... Eh, de alguna forma, creo que va a estar cobijado todavía por Shanahan. Shanahan va a seguir siendo el mandamás como a la ofensiva, ¿no? Eh, pero de Ryan sí eh, lo, va a ser su primera prueba de fuego y agarrar este Ferrari, que es esta defensa de los Niners. Híjole. Aunque sí creo que esta, esta defensiva de los 49 no va a ser tan... Eh, ¿Cómo decirlo? No, no Timorata, porque no lo era, sino tan... tan... Va a ser más agresiva, pues. No va a ser tan conservadora como la de, como la de Robert Sala, que no disparaba tanto. no Sala creo que sí... Eh, confiaba mucho en cargar con 4, con 4, con 4. A veces hasta con 3. Pero protegía mucho atrás. no Ese era el sistema de, de Sala. Creo que esta vez sí se va a arriesgar más a disparar. Creo que Ryan's va a ser más, eh, más agresivo en ese aspecto. Creo que sí va a ir más por los corebacks. Y es que tiene que... Porque vamos a enfrentar... Nuevamente dos veces al, al, al ratón escurridizo de, de, de Murray y al otro que es Russell Wilson. Y nos vamos a enfrentar a un coreback que ahora sí creo que no va a tener pretextos y es lo que estaba buscando, tener un equipo pues, mejor, que es este Matthew Stafford con Rams. Entonces sí vamos a tener ahí este, pues dolorcillos de cabeza y necesitamos ir por ellos. ¿no? Parar estos corebacks es ir por sus cabezas es hacerlos pensar rápido y a veces no piensan tan rápido este tipo de corebacks y tienen que salir corriendo pero bueno para eso tenemos a los backers que tenemos en fin va a ser un duelo de estrategias pero el tema que a mí me preocupa son los corredores en equipos especiales pues miren creo que ahí pues no, no hay grandes sorpresas no sobre todo los pateadores en Robbie Gold pues creo que todavía tiene gas creo que todavía puede tener un buen año eh, ya el año pasado de repente nos falló algunos, pero sí, aún así creo que sigue siendo muy confiable, muy rentable. Y Michi Wichinowski, aunque tampoco es el cañonero que pensábamos, es de lo mejor que hay también en la liga. Creo que mete buenas patadas y creo que nos ayuda en posición de campo. El regresador de patada, pues ahí sí, no sé, tal vez Richie James. Ah, que ese también se me va, eh ese también puede estar en la discusión peleando por el spot número 3 de receptores. A mí Richie James, fíjense que siempre me gustó. Siempre me ha gustado desde que llegó al equipo y siempre he creído que le ha faltado oportunidades. Con Green Bay el año pasado se la dieron, brilló. Después se me, se me apachurró y tiró algunos pases, pero creo que Richie James también podría ser considerado dentro de la, dentro de la pelea, porque también eh, K Shanahan dijo algo así. Bueno, no dijo algo así. Antes de que se cancelaran las prácticas dijo que en una conferencia de prensa mencionó a Richie James como uno de los que mejor estaban haciendo las cosas y eso habla bien de, de este chavo que ya creo que entra en su cuarto año, cuarto quinto año entonces ya es un veteranín que ya trae experiencia y creo que puede seguir regresando kickoffs y lo puede seguir haciendo muy bien, eh, despejes no sé a quién vayan a meter, no sé si también vayan a dejar ahí a Richie James o vayan a buscar algún corredorcillo por ahí que pueda hacer las cosas se me olvidaba ya Michael Hasty ¿no? este chaparrito eh, eh, corredor también, yo creo que va a hacer su luchita Son muchos receptores, no vamos a tener cuatro ni de broma Tal vez el que termine la escuadra de práctica sea ya Michael Hastie O, o Alaya Mitchell, no sabemos si la novata es PC, Pero cuatro corredores solamente creo que vamos a tener en el roster Pero bueno, ese, ese es el cuadro titular que veo ¿no? Eso, eso, Eso es como los jugadores que creo que van a a hacer nuestros titulares discutibles ya las rotaciones pues ya veremos ya cuando nos den a conocer el 53 final pues ya veremos quién quién más no este pero bueno eso es de lo que les eso es lo que quería hablar miren el tiempo se va volando ya llegó a llegar casi a media hora hablando entonces tampoco me gusta prolongarme tanto pero déjenme ahí en la caja de, de comentarios ustedes quiénes piensan que van a ser nuestros titulares si coincidimos si hay alguno que se me está yendo por ahí o alguno que ustedes creen que, que, que va a dar la sorpresa o que se va a meter, o alguno de los que yo estoy mencionando que ustedes digan, no a este cuate ni de chiste, entonces ahí, ahí coméntenme en la caja de comentarios. Quiero saber si estamos en la misma sintonía o si eh, andamos en diferentes direcciones. Eh, ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify. Ahí abajo les dejo la descripción. Este... Eh, los links, perdón, para que lo puedan escuchar si no pueden eh, ver eh, aquí el, el canal de YouTube o al menos ahorita, que en, en la chamba, en el carro donde sea, ya en la noche lo ven, pero mientras lo escuchan, siempre ahí están los podcasts, ahí están todos mis podcasts, los pueden escuchar este, y pues ya saben el contenido del canal 49 el, el jueves va a ser el canal 49 el sábado seguimos con el franchise mode, ya este sábado ya fuimos campeones y todavía sigue la historia, yo pensé que ayer se acababa, pero no, todavía va a seguir la historia entonces no sé qué, qué, qué tanto se va a prolongar. Pero bueno, ahí está el Franchise Mode, que está bien interesante. Está divertidón. Y ya estamos a de que salga el en 22. Y ya quiero jugar con el Real eh, Trey Lance que por ahí están hablando de que creo que su overall va a ser de 74, ¿no? Entonces pues, creo que está bien por ser novato. Entonces hay algunos overalls por ahí que están bien para, para los novatos y ya quiero jugar con ellos. Este Y pues los lunes los podcasts. No sé si esta semana, yo creo que toda esta semana Sí voy a hacer el canal 49 eh, Pero ya, tal vez La próxima Ya les avisaré A eh, una de estas semanas pues no va a haber Canal 49 y tal vez no haya Mucho contenido porque eh, Vamos a entrar en reconstrucción no? Ya les había mencionado yo de todo esto Vamos a entrar en una reconstrucción Vamos a, a hacer eh, algo mejor Para canal 49 Y pues bueno, o hacemos una cosa o hacemos la otra Porque no nos da chance pero bueno, les mando un abrazote, señores. Cuídense mucho, síganse protegiendo. Ya no voy a seguir dando tantas recomendaciones. porque <risa> Luego hasta, hasta eso les enoja, hasta eso se molestan. Entonces <risa> ya, ya nomás cuídense, ya este, manténganse sanos los que quieran y enfermense los que quieran. Les mando un abrazote, mucha buena vibra. Ya lo saben. ¡Go Niners!